En este video vamos a ver cómo podemos hacer simetrías especulares. Para eso voy a usar una opción que no está en este menú sino que está acá en objeto reflejo horizontal o vertical. Previo a ello voy a decidir el eje con que voy a hacer esta simetría. En primer término voy a hacer una simetría un espejo en vertical y quiero que el eje de esa simetría sea por ejemplo esta línea guía. Bien, voy a moverla ahí. Eh, al tener elegido mi objeto y tener elegida la opción Rotar, me aparece el centro de este objeto y puedo trasladarlo y ponerlo sobre la línea guía. Eso va a hacer entonces que esta línea guía funcione como eje de la transformación. Entonces voy a oprimir el atajo Control D para que la figura se copie voy a venir a objeto y le voy a decir reflejo vertical y ahí obtuve entonces mi reflejo vertical de manera similar si yo quisiera hacer un reflejo en horizontal si ¿sí? voy a traer una guía y en este caso voy a probar que el eje de simetría no esté sobre el objeto sino ligeramente separado del objeto bien entonces, voy nuevamente a seleccionar, uso el recurso de decirle que voy a rotar y toco la figura para que aparezca este, este punto de este eje de rotación y lo voy a traer sobre esta línea guía que quiero que sea mi eje de rotación. Una vez que está, oprimo el atajo de teclado Control D y elijo Objeto reflejo horizontal y ahí tengo mi simetría especular